Me equivoqué, pero ya sabías de mí que siempre estuve un poco loco Y sinceramente, no es que estés muy cuerda, tú tampoco Era tanto lo que te quería proponer y con el tiempo me di cuenta que era tanto Y era tonto, no tenía sentido, pero soy quien soy Y ya sé, que estoy perdiendo el tiempo y también Nunca lo entendí y tal vez Ya se pasó el momento, te esperé Ahora espérame tú a mí también si quieres la cara todavía de decirme que realmente te parece como si no te extrañara Mi silencio engaña No querrás saber Y ya sé Que estoy perdiendo el tiempo y también Que nunca lo entendí Y tal vez Ya se pasó el momento, te esperé Ahora espérame tú a mí, también si quieres También si quieres También si quieres También si quieres No voy a rogar por volverte Vale la pena